La ciudad biótica para mí es una ciudad en la que existe un sentido de pertenencia fuerte, eh, en la que diferentes grupos de personas eh, encuentran su espacio. Tiene que ver con cómo reconstruir el tejido socioeconómico, eh, el mundo que tenemos, digamos, con esto que decimos de avanzar a poner las vidas en el centro, ¿no? Las vidas que merezcan la alegría ser vividas, las vidas interdependientes. Para mí, Ciudad Biótica, sobre todo, es una, una ciudad interdependiente y que funciona muy parecido a lo que sería un, un ecosistema. Ciudad palabra, Biótica es un proyecto de investigación-acción que trabaja el, la ciudad y el diseño desde una perspectiva biótica y trans. Tiene que ver con adoptar como convenciones o formas que no son las, las propias o, los, o las preasignadas. El proyecto se fundamenta en cinco miradas o formas de hacer que en realidad son las que nos parece que definen de alguna manera esta idea de ciudad biótica y diseño trans. Por un lado, la ecología, por otro lado, el que sea un, una forma de hacer colaborativa, eh, por otro lado, que sea de código abierto, que sea feminista, y por último, eh, experimental. Las ciudades son sitios donde hay mucha diversidad y mucha complejidad. Entonces, por eso, de alguna manera, ahora mismo son como grandes laboratorios en los que pensar sobre cómo vivimos y cómo podríamos vivir. baion bizitza antolamendua, pues argi dago duela funtzionatzen eta beharrezkoa dugula aldatzea. Eta esaten dugu bizitza erdian jarri nahi dugula, baina nola egiten da hori? Galdera horri erantzuteko ero, erantzunak izateko eta erramintzak izateko bideratu dugu ekerketa ekintza hau. La idea es proponer un escenario nuevo y generar ¿no? eh, nuevas alternativas y un futuro diferente. ¿Cómo? Pues también mucho a través de la conexión de aquellas eh, iniciativas y actividades que ya se están dando hoy en día, Espero que también engancharían dentro de esa idea de una ciudad eh, biótica. romper un poco las dicotomías entre, por ejemplo, urbano-rural, o físico y digital, o lo productivo y lo reproductivo, para realmente tratar de que las cosas puedan más hibridarse, mezclarse, juntarse. ¿Qué papel pueden jugar las tecnologías libres? ¿Cómo serán las viviendas basadas en combinar la autonomía? ¿Cómo serán las ciudades que apuesten por las bajas emisiones? Nosotros lo que planteamos es realmente evitar esas problemáticas, ser un poco como ser compost de, de todo eso, del que puedan surgir como nuevas energías, nuevas bacterias ¿no? que generen como esa ciudad del de presente y el futuro. ¿no?